Hola, bienvenidas y bienvenidos a este pequeño tutorial para ingresar a nuestro campus virtual. Inicialmente buscamos nuestro navegador y escribimos las palabras Centro de Capacitación Profesional Thrust. Hacemos clic, esperamos que cargue y en la siguiente pantalla nos aseguramos que vamos a entrar a ccpthrust.com. Hacemos clic allí. Esperamos que cargue la página y buscamos en la esquina superior derecha la palabra acceder. Le damos acceder. En la siguiente pantalla copiamos nuestro nombre de usuario que lo recibimos cuando nos inscribimos o a través de un mensaje vía WhatsApp y la contraseña que recibimos en ese momento. Damos clic a acceder, ingresamos al sistema y este nos exige que hagamos un cambio de contraseña para que coloquemos una que nos sea más familiar y más fácil de recordar. Para la nueva contraseña debemos seguir estas instrucciones: al menos ocho caracteres, al menos un número, al menos una minúscula, al menos una mayúscula y al menos un carácter alfanumérico. Colocamos la clave actual. Colocamos la nueva clave de acuerdo con esas instrucciones. Y guardamos los cambios. La contraseña ha cambiado exitosamente. Le damos clic a continuar. Y... Para efectos de tiempo y de facilidad, este tutorial solo será para ingresar y salir de la página. Por esa razón, buscamos aquí al lado de nuestras iniciales en la esquina superior derecha y cerramos la sesión.